Amiguitos, hoy vamos a hacer un unboxing de gafas Hola, ¿qué tal? Hasta ahora estaba utilizando estas gafas Spiew, ¿vale? Las Mamba, pero es un modelo ya descatalogado Sigo trabajando con Spiew, pero ahora tenemos la marca Sicol. Caja de cartón, plástico protector, funda ¡Guau! ¡Qué chulas! Tienen una cosa que las puedes personalizar un poco y les puedes quitar el protector este de debajo Y entonces te queda una gafa diferente, abierta por abajo ¿Afecto? Y estas piezas de aquí, de color negro, se pueden cambiar por unas de color azul La gafa está muy bien construida, muy ventilada, muy aireada eh, eh, no Tornillos ponemos. metálicos por aquí, se nota resistencia La verdad que de una gafa de 60 euros a una gafa de prácticamente el doble, se nota la calidad Puedes ponerlas en negro en, en azul. azul Adiós amigos, hasta el próximo vídeo